Bienvenidos a la Universidad Mariano Galvez. Ingresa a tu plataforma. Ingresa a Efectuar Pago. Ingresa a Generación de Formulario de Pago. Ingresa a DIRE para generar tu formulario. Ingresa tus datos. Descarga tu formulario y paga en cualquier banco. Ingresa de nuevo a la plataforma. Ingresa a asignación de cursos. Ingresa tus datos personales. semestre y ingresa el número de tu boleta ya pagada. Dele clic a asignar cursos. Ingresa tus datos o verifica si se generó en una forma correcta. clic en registrar. Lee las normas. Dele clic en continuar. Selecciona los cursos que deseas llevar durante el semestre. Dele clic en asignar cursos. Asignate a los cursos. Y descarga tu boleta de asignación de cursos. Ingresa de nuevo a tu plataforma. Ingresa a cursos virtuales y aplicaciones educativas. Ingresa a revisión de estatus. Y verifica tus cursos ya creados Espero y te haya servido Barra Diagonal